Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Les voy a contar eh, algo interesante. En un reportaje, Fernando Sorrentino dice, con toda razón, que hay que tratar de usar la, las palabras que signifiquen menos cosas. Estamos trabajando un cuento de un tallerista nuevo que realmente pinta pero bárbaramente bien en el taller. Eh, Mariano Gamenara Mariano tiene una un cuento estábamos trabajando, les decía el sábado me llamó la atención es un asesino el, el personaje que está llevando con la mano en el hombro a un pobre linchera se lo está llevando un callejón para liquidarlo el tipo tiene esa, esos, esos gustos tan extraños ¿no? eh, en un momento dado que yo les decía mira acá esta palabra llevándolo el verbo llevar puede tranquilamente trabajarse para llevarlo a una potencia mucho pero mucho más alta y empecé a pedirles a los muchachos que me dijeran en el taller cuál era digamos un verbo eh, digamos más preciso que el verbo llevar me decían guiar otros decían conducir y el propio autor el propio autor dijo arrear, ¿Mm? la verdad que me, me, me llamó mucho la atención, porque ese verbo, digamos, lo fue arreando, ¿no? Eh, ¿Cómo era Mario? ¿Arreando o arreando? Arreando. Arreando con E. Sí. Ah, ahí está, vos. Marito, un saludo a cámara, qué te parece <risa> Bueno, este, sí, él, él, lo estaba arreando, en lugar de llevando, y se estaba llevando con la mano del hombro, lo estaba arreando. ¿eh? ¿Por qué? Porque... Para este personaje, este, este tipo sin conciencia, sin ningún tipo de moral ni escrúpulo, un asesino que le gusta mucho lo que hace, eh, sus víctimas son animales. Eh, lo, lo considera de esa manera, este pobre niñera, eh, lo considera una especie de animal. Nunca lo dice, pero nosotros, por el uso que hace del verbo arrear, este. este ahí viene un este personaje tan, tan delictivo, tan, tan maldito, tan perverso, sabemos incluso qué piensa acerca de sus víctimas. Son como, como eh, ovejas al matadero, son como como digamos como, como chanchitos que van al matadero. Por eso decíamos que mucho mejor que llevar, atendiendo a aquello que decía nuestro maestro Fernando Sorrentino, eh, la, utilicen palabras que significan menos cosas, ¿eh? una cosa es llevar, otra es co conducir, otra cosa es guiar y otra cosa es arrear, ¿no? como si fuera un animal. Trabajamos en ese sentido y tenemos un grado más alto de expresividad en nuestros textos. Así que se trata de agarrar una palabra, por ejemplo, la palabra salir. Alguien está saliendo de su casa, pero en el contexto, por ahí, esa persona en el cuento nuestro, en la novela, está huyendo de su casa, piénsenlo, no es lo mismo estudiar a una persona que contemplarla, eh, no es lo mismo observar a una persona que espiarla, los ojos intervienen en esto, pero la intención cambia mucho con lo que nosotros elijamos, busquen entonces lo mejor para su literatura, y además denle like a este video si les gustó, compártanlo, se me acaba de ocurrir que les voy a venir muy bien para empezar la semana con Tuti, Gracias por todo y nos vemos en la próxima en Taller de Corte y Corrección. Pulgar arriba y hasta pronto.